Califica de racista suspensión de visa de estudiantes en RD. ¿Eh? El ex senador y el presidente de la Asamblea Nacional de Haití, Yuri Latourte, wow. calificó de racista la decisión del gobierno de la República Dominicana en de suspender los visados a los estudiantes provenientes del país vecino. Señaló que es la responsabilidad del país contribuir con las capacidades nacionales para que el equilibrio entre los. <coughs> Las donaciones. El pasado lunes, primero de noviembre, las autoridades de Haití y República Dominicana mantuvieron un diálogo en Twitter, luego de que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, llamara a la comunidad internacional a actuar con urgencia en el país vecino, que experimenta una crisis de seguridad. El canciller de Haití, Claudio Joseph, recordó la misma plataforma, que la inseguridad es un problema que comparten los dos países según la advertencia del Departamento de Estados Unidos, y llamó a las autoridades a trabajar en conjunto para erradicarlo. Horas después, el viceministro dominicano de Asuntos Consulares y Migratorios, Jesse Román, informó en Twitter que el gobierno decidió suspender indefinidamente el programa de visas especiales para estudiantes haitianos en el país. Vamos eh, a escuchar lo que dice este nacional haitiano. La torta. No, no, no, no hay video. No, no, no hay declaraciones. Es solamente fue un tuit, eh, ¿verdad? Que él, vamos a ver si, o okay, que esta, la decisión de penalizar a los estudiantes haitianos que representan, o sea, ellos aportan 240 millones de pesos al año en la economía dominicana, pues es eh, eh, flagrante, ¿verdad? Estoy aquí haciendo una burda traducción y que pues es nuestra responsabilidad o sea llama tanto al gobierno haitiano como al gobierno dominicano de construir las capacidades para ofrecer una saludable, un saludable balance entre ambos países esa es la declaración del el ex senador y ex presidente de la asamblea nacional Jory Latorto, o algo así <risa> Latorre, es el nombre ¿Y, francés. y por qué que ellos siempre quieren referirse a racismo cuando, cuando cuando, cuando no le República conviene. República Dominicana le, le pone una, una excepción a, a cuando a algo. no le conviene. O sea República Dominicana no puede hacer algo, pa, algo de leyes que de una vez ellos quieren catalogarlo de racismo. Yo no entiendo. Cuando no le conviene. ¿Eh? De una vez quieren catalogarlo de racismo cuando cuando cuando República Dominicana no va con algo pone una excepción en, en, en algo entonces tienen que dejar eso. Las leyes son las leyes y aquí en este país se está trabajando para manejar algunas cosa y se están haciendo algunos cambios, alguna cosa. entonces si, si usted no le gusta una vaina, usted no puede venir a catalogar a, a, al dominicano de racismo por eso, porque en muchas ocasiones le hemos demostrado al vecino país de que aquí no existe racismo con, con ese país ni con esa nación, porque aquí se, bastante que se ha ayudado al nacional haitiano, al haitiano que aquí viene a pasar trabajo, entonces yo no entiendo cómo que son... Cómo que son nuestro, como Nuestros vecinos haitianos, que siempre tienen... el... Para ellos nada está bien. Aunque tú lo ayudes, para ellos nada está bien. Aunque tú lo ayudes en algún momento, siempre ellos le van a buscar la quinta pata del gato para llamar racista al dominicano. Entonces no entendemos. Mira, eh, bueno, eh. Eh, ellos cuando no les conviene algo, ellos siempre son así, somos los más malos del mundo. Los y siempre, más malos siempre del estamos mundo. ahí. Y siempre estamos ahí para los haitianos. Estos funcionarios que además se ven a, a, hablando hueva, dice, dice la abuela mía, en los Twitter y las cosas, cuando tienen que arreglar su país, no lo hacen. No lo arreglan. Te... Este es el país que le ha dado más ayuda a ti. Cállese la boca, loco viejo. La torta esa, mujer. Ponte a ayudar a tu país que está en la crisis, está pasando hambre, volviéndose loco con todo el mundo. Prétenle atención mejor, si me pueden traducir esto para que él lo entienda. ¿Verdad? De, si, pu si pueden, tienen que ayudar a su país. En vez de estar pendiente a lo que el presidente de, de este lado haga, tienen que ayudar a su país que se están muriendo de hambre, se están asesinando gente inocente, secuestrando gente. Entonces, pongan carta en el asunto, pongan poder ahí, dejen de estarse robando los cuartos de los pobres allá, robándose los cuartos y así y, y un tráfico y de todo y, y, y el haitiano, el, el pueblo muriéndose de hambre. Mira. Eso es lo que tiene a eso es que ellos tienen que estar pendientes a su, a su país para que se acabe eso. Mira. <risas> y, está ahí. Miren, tarde, pero más allá de todo esto de que la ayuda de los dominicanos a haití, de toda la solidaridad de todo esto, yo vi esta información anoche. No acompaño tibio, Villalobos. No, espérate, porque yo le tengo que comenzar. Pero espérense, caja. Y de verdad yo me, de me, de me de sorprendí porque sabemos que Haití está en una situación difícil sabemos que hay grupos armados de delincuentes, rastreros, criminales, que están haciéndole la vida imposible a un país que, y a una población, principalmente, principalmente su población, eh, que ha pasado de todo este año, ha pasado de todo, tenemos, ustedes saben, un terremoto, el presidente lo asesinaron y... Eh, <risa> pobre moza <risa> Ay, eh, entonces hablamos terremoto Haití, ah y el ciclón verdad, Un, una tormenta tropical que pasó por ahí ah no, pero vamos a hay que sacarlo en la música ya. <risa> entonces yo veo esto y de verdad no me explico cómo es que estudiantes de nacionalidad haitiana que tienen visa y que obviamente para tener visa tienen que cumplir los requisitos que la ley dominicana le exige, que son muy fuertes. No sé cómo es que el gobierno hizo esta medida que afecta a un, grup a un grupo enorme de estudiantes haitianos, estudiantes que estudian en universidad y que pagan en dólares. Y aquí tenemos en San Francisco un grandísimo ejemplo de eso. Una universidad en los arroyos tiene estudiantes que son de Haití, en la comunidad de los arroyos aquí en San Francisco de Macorís, estudiantes que son de Haití, estudiantes que pagan en dólares, que trabajan o que reciben remesas desde otros países para poder pagar sus estudios. Por eso es que el senador haitiano, aunque quizá no tenga su razón, el, el senador haitiano da esa, re esa respuesta, da esa e e le responde al gobierno dominicano de esa forma. Y el gobierno, como que al tomar esa medida, como que no pensó, y yo lo digo responsablemente, yo lo digo responsablemente, o no lo informaron bien al gobierno haitiano, porque esto no le afecta en nada al gobierno haitiano, ni a las instituciones haitianas, si es que la hay, porque dicen que es un país, que es un estado fallido, no afecta, lo que afecta es a un grupo de jóvenes que cruzan la frontera cumpliendo con la ley, porque aquí nos quejamos muchísimo, en este programa lo hemos hablado, de que hay haitianos que cruzan la frontera de forma ilegal y que mucha gente los contrata para trabajar. ¿Verdad? Ahí vemos la imagen del senador de Haití. Muy, eh, eh, las empresas lo contratan y como son ilegales, los protegen, le dan un sueldo muy malo, los deja dormir en las construcciones, que eso ya se radicó con Alex Díaz. O sea, ese grupo de haitianos ilegales, nosotros les reclamamos a esos haitianos que se regularicen, que busquen sus papeles, que si no lo la República Dominicana no lo puede dar, que vayan a ti, pero entonces, cuando tenemos un grupo de, de haitianos, perdón, que viene aquí a este país con sus papeles, entonces, ah, y, y el gobierno toma esta medida, entonces ahí ah, excelente gobierno dominicano, pero ¿qué pasa? Que tiene esta respuesta de di este otro, senador otro y loco. de los grupos de intereses loco, de, Haití, loco. de Haití, de los grupos de intereses de Haití, que también, como yo lo he dicho aquí muchas veces, este tema haitiano, a lo único que busca es lo que beneficia es lo que quiere es un grupo de personas que lo único que hacen es buscar negocio, buscar dinero, pescar en ríos devueltos. A ellos no les importa, a ellos no les está importando lo que está pasando en Haití, a ellos no les va a importar lo que le pasaría a República Dominicana ni al Caribe. A ellos lo que les importa es su dinero a costa del sufrimiento de la gente. Tanto desde Haití, como de República Dominicana y ya pero en todos los y países esto, del mundo ah, hay reglas entonces no quieren aceptarlo está, está bien no, pues no diga que está bien porque usted está, diciendo está que bien no. porque, pero estás diciendo que no que no está bien que a ti no te gusta entonces pero, en otro país sí hay que aceptarlo en otro país se lo hacen y no son racistas. Pero está En otro bien. país no está bien. Porque, no, porque si hay algo ¿Sí? que yo lo dije aquí, yo lo dije aquí en este programa. Yo Pero lo usted dije me está aquí, diciendo, cúseme. Que República Dominicana Usted me está tiene diciendo a mí que no está bien lo que hizo el, el, el gobierno. Pero en otro país usted lo ve bien y ellos no lo ven no, así. Yo no, yo no he dicho que lo veo bien, porque si Estados Unidos un día, con Donald Trump, por ejemplo, que será el miedo que yo tenía, con Donald Trump de presidente, venía Donald Trump y decía... Yo le quito la visa a los estudiantes dominicanos que van para Nueva Aquí York. Aquí no se está hablando de quitar Eso visa. Él no pasa... le ha quitado visa a nadie. Él no, le él, ha quitado... que... él no le ha quitado visa a nadie porque ustedes, ustedes... Entonces eh... el título, están tejivesando el título entonces porque... No, suspender su la visa. Suspender visa. Suspender no, la... no, no, tú... no. En visa no. Cuando tú claro, le suspendes no, la, claro, la no, visa no, a una no, gente, no, no, cuando tú no. le suspendes la visa a una gente, Eso no, pasa? no, no. Que queda una situación No, no, se la ilegal ¿verdad? Exacto. Ilegal eso, y, y no fue eso. No, no, no, no. Y no, no fue eso, Villalona. No, porque no. si las cosas como son, ahí no hubo suspensión, por eso. No, va, vamos a entrar a otro tema, ahí mismo, porque con cuerpo... Sí, no, sí amable. porque tienen, tienen, tienen que aclarar eso. Eh, porque no, no es suspensión, vamos a poner hay que aclarar el eso. tema 2, el video del tema 2, para Ajá, que la hombre, gente que vea... Sí, sí, Abinader, lo que dice Abinader, para que la gente vea bien no, claro no, no, lo que dijo no, Villalona y su compadre, el, el senador no. de... de de Haití, la torta. tan mal eh, la torta. La torta la ¿Eh? La torta no, porque usted está diciendo que la están suspendiendo y que suspende una visa que es ilegal inmediatamente. Yo, eso eso es, así. No, no, no, no, no porque el, no no, no. el presidente Luis Abinader le aclaró, aclaró, escuche bien, el tema, tema de. No, si no, no, espérate, si que es, el estatus. No, que tenemos aquí primero no, para que. No, no, no espérate, nos vamos a juntar los temas porque tiene que ir de la mano. Porque usted está diciendo una cosa que no, no, no, no es. El estatus de los estudiantes haitianos en el país no va a cambiar, no va a cambiar. Lo que sí cambiará es la renovación, la renovación, la renovación automática. Que usted renovaba su visa por un correo, ahora no, ahora usted tiene que solicitarla de nuevo. Esa más regla y orden, se llama eso, Villalona. Que a usted no le guste de otra cosa. No le guste de la torta. ¿Eh? Esto a raíz de la decisión tomada por el gobierno con relación al tema haitiano. No se está prohibiendo que no estudien. Se estima que más de 70 estudiantes se verán afectados con la medida, pues cursan en escuelas y universidades del país. Usted tiene que agotar un proceso. Cuando su papá de Estados Unidos, un ejemplo, lo pide aquí, usted tiene que durar siete años y llevando el proceso ahí, no metiéndose en lío ni, ni, ni siendo delincuente. ¿Para qué? Para usted conocer a esa persona. ¿Por qué se está cobrando en cheque? Ahora, para ver que no sean botellas y para ver la cara de la gente. La renovación es que cambiará, Villarona. La renovación. ¿Por qué? Porque antes se hacía automáticamente. Usted daban dos do años de visa de Haití, de aquí, tú en Haití dos años de visa y con un correo acostado en tu casa, tú renovabas la visa automáticamente. Pero ya no, ahora te van a leer tu estatus, te van a revisar. Claro, te van a revisar para ver para ver a quién es que está dando la visa. Claro, porque es que tú sabes que la delincuencia en Haití ha crecido muchísimo, eso fue lo que yo que dijo el presidente. No, no pero vamos a ver, vamos a ver el video para que la porque gente no entienda. En la visa. Vamos a ver el video del de, de presidente. Que, no está que todos los estudiantes haitianos que están aquí en el país eh, no cambian su estatus, continúan su estatus y no van a tener ningún problema aquí. Eh, lo que se está diciendo es que no va a haber una renovación automática y que tenemos que chequearlo porque yo tengo que proteger a este país y chequear de que aquí no entre nadie de bandas ni de que estén ligados a, a otros sectores camuflajeados. Las facilidades que se le dieron a esos estudiantes se lo dio este gobierno. Y lo que estamos diciendo es que no va a ser automático, que se va a tener que chequear en cada caso. Porque si allá no chequean, ni tienen ni tienen ningún sistema, aquí sí tenemos que hacerlo, porque esta es una sociedad organizada. Ok, ahí está. Eh. Porque tú sabes que pueden venir haitianos infiltrados uh -huh. en, en asociaciones como estudiantes que son sí. delincuentes. Uh -huh. Entonces ellos, ellos lo que van a, a implementar una medida ahora de chequear de quién realmente es usted, de a dónde viene, a qué viene. ¿Verdad? Pues la situación que está pasando en Haití que sabemos que hay mucha gente delinquiendo allá y mucha gente con poder que quiere venir aquí a hacer daño y eso no es un secreto. Claro. Aquí hay mucha gente de Haití con poder que quiere venir aquí a, a, aquí a hacer daño y puede infiltrarse como estudiante, como médico, entonces hay que saber a quién que se le está dando la visa pero para que para de noche eso, no sigamos corriendo. Pero digamos, para eso se supone, que, y entiendo yo, que hay un servicio de migración que debe de verificar... De dónde usted viene, cómo se llama, cuáles son sus padres, eso es lo que madre, van a hacer porque antes de no que se para automático. eso que para eso que está la y visa eso entonces lo ve malo. el gobierno a través del Twitter este señor, yacer Román, que es un hombre que aunque ten, tengo diferencias políticas con él, pero es un hombre brillante hay que reconocerlo. Él dice, "El gobierno dominicano ha decidido pausar indefinidamente, suspender, estoy citando su palabra. Entonces, del pausar indefinidamente a Cambiar la renovación automática son dos términos, para mí, muy diferentes. Y yo creo que el gobierno debió de comenzar por ahí. Es decir, miren, tenemos una situación en la que Haití está pasando una situación difícil. Nosotros, como República Dominicana, lo que vamos a hacer es que hay una comunidad haitiana que está legal y queremos que esa comunidad haitiana legal, que está teniendo su visa para estudiar, venga y se ajuste a un proceso de verificación de las identidades de esa persona a través de la visa. Y para eso se llama, ¿a quién? Bueno, a las universidades principales que serán afectadas por esta medida. ¿Quiénes son? La universidad que está aquí en Los Arroyos, la misma UAS, las universidades privadas en la capital, que esas son las que reciben los estudiantes eh, y que pagan en dólares una cantidad enorme y que les cobran más. O sea, una universidad privada, un dominicano, le cobra, ¿qué? 25 mil pesos un semestre. A un haitiano le cobra 35 por, por su condición de extranjero. Entonces, el gobierno debió comenzar por ahí. Pero el gobierno viene mal asesorado, a mi parecer. ¿Y, y, y usted y le encuentra tira, eso más asesorado? Espérate, que, que, que, sepa. Es que, no, es que Es que usted espérame, está desinformando pues, a la, espérame, la población. Espérame, ve. espérame. Pero, ¿qué es usted le encuentra más de Espero que espérame, se quiere Néstor. ver el estatus de espérame, cada inmigrante Néstor. porque pueden entrar camuflajeados, ¿sí o no? Espérame, claro, Néstor. Es espérame, Néstor, espérame. Una cosa es que decir es que tú está tú mal. Bien. Eso espérame, no está mal, Vialona. ¿no? Espérame, Néstor, espérame. Una buena medida. Ahí espérame, tiene que Espérame, Néstor, espérame. Una cosa es que el gobierno diga, o este ministro, su viceministro, que diga, el gobierno decidió pausar indefinidamente y no dice en un futuro o a quienes, no. Pausar indefinidamente, a secas, a secas, pausar indefinidamente, y lo tengo aquí el tuit, pausar indefinidamente, una cosa es eso y otra cosa que el presidente de la República. Pero el presidente habló después de venga eso. Venga y me diga. Pero que habló después de eso. Yo sé. pero él, él lo dijo así, esperando que decisión del presidente. Y quiera, y quiera no. Es que, que, hay, no hay, que. hay un pero problema. que no, entonces, qué. Es peor. ¿Cuál es? Es peor problema, porque por entonces, problema? tú lo acabas de decir. Tú lo, acaba, tú lo acabas de decir. Que hay que esperar la Ay, decisión. Decisi del no, presidente. La, la decisión, no, la tomó, ¿y la por decisión no? del presidente de la República tiene que ser una decisión firme y unánime. Si tú la quieres más de ahí firme. No, ¿Qué pe no pero toma? ¿qué pasa? Que viene. No, pero es lo que digo. Viene un tuit de un viceministro que dice, el sí. gobierno dominicano ha decidido suspender y, indefinidamente. Y, sí, y, después. Vuelvo y digo y entonces al otro día tiene que salir el presidente de la república a decir, no, claro, eso no, no es así. Claro. Que y es si no sale cambiar una renovación automática. Y si no, si no sale, ¿qué pasa? Tiene que aclararlo. Tiene que aclararlo. Entonces está mal ahí Tiene el presidente. que aclararlo. Ahí falló el presidente, no, ahí falló el no gobierno. Falló el presidente. Una, no falló no por, falló, porque tiene... El presidente, quiere aclararlo para que la gente se quite eso. Es que el presidente no, no puede salir a y aclarar algo. por qué, algo. Algo, por qué el presidente no? Que, eso, oye, es de Naciones, mi. está hablando de otro país que todo le molesta a Villalona. Debe salir el presidente, no ningún ministro, a aclarar la cosa. Que él quiere cuidar su país de esos delincuentes haitianos. No todos los haitianos son delincuentes. De los que están allá, bandas criminales que tienen secuestrado a estadounidenses que pueden venir aquí con un saco y una corbata... ¿Eh? y renovar 50 mil veces la visa. El presidente de la República no puede salir a arreglar los Pero, no? que hacen... Sus eso no ministros. es Toyo, eso es una sí. orden que ellos tomaron. Toyo no. Una orden, y el presidente aclaró, porque ustedes, tú eres, uno, eres, tú eres uno de los primeros. Vamos a aclararlo, no, no. No, vamos no. a hacer una renovación eh, No, no, es que eso se aclaró. Blusa. Y tú no ¿Y entendiste. Pero que para... si no entendiste. Pero que se debió comenzar Pero por que no para... entendiste. ¿Y por qué? Ah, el por tuyo. Ay, el gusto por ahí. Ay, el presidente tiene que ser es que lo que Villarona le diga. no es el gusto mío. No, no, ay, ¿y entonces. No es el gusto mío. Pero que, oye, Oye, lo que él hizo está bien, porque es bien para el país. Él tiene que velar por su país, no por el país de nadie. Si yo estoy exponiendo una situación, ¿verdad? No me hable de eso, no me hable de eso. Es porque se supone. Que yo pasé por una universidad y aprendí cómo es la gestión de comunicación o por lo menos nociones de gestión señores, de comunicación. si el presidente Entonces, no sale a esta hora estuviera acabado acabado tuviera porque por eso es si se lo gritan y si se lo sa lloran pues es pues lo que te digo el presidente no, debió eso está de Bio, bien a que a usted no le guste el presidente debió desde el primero, bien. desde el principio eso está bien, o Augusto, de, no es el ministro no, el Ministerio es, que, de, no, el Ministerio es que usted no puede poner a un presidente principio o final. Eso bien, bien él está, está bien, fuera el presidente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Manuel Álvarez, el ministro de Relaciones Exteriores, que es un ministro que tiene mucha, mucha capacidad y, mucha, y mucho conocimiento sobre relaciones internacionales, debió de salir él. Sí. Y explicar para usted la situación. Bien, para usted puede no para bien, estar bien, ¿no? sino porque es sí. así que tiene que pasar. Así tiene que pasar. Porque se sale ese... El gobierno Oye, ¿cómo es que se supone que oye, el gobierno una línea de política. Que, que, que, que tiene La oposición que tiene Luis Abinader, si no sale, aclarar eso. Ay, mi hijo. Dale. Si Abinader no hubiese hablado, hubiera usted un hombre pensante con dos dedos de frente... ¿Eh? Entonces si para no, eso, para si eso entonces si él no sale y aclara Villalona con lo que la pues oposición para eso, que tiene. Los ministros tienen que ponerse matan, en función y tener una línea clara con la gente. Lo matan. Eso es. La gente oye más el presidente que un ministro. Ah, por entonces no, entonces cerramos el usted, país. Porque usted, para, usted, ¿para usted, qué están los ministros. No, usted sabe de para eso? qué están los no, ministros. No te estoy hablando de la gente el, el populacho. El populacho y la oposición y todo aquel que no se beneficia de, de Pero gobierno? no podemos hacer lo mismo que hacía el PLD. No, no, no me hable de eso. Porque Daniel se supone no que es un gobierno que está, Daniel, que está no, cambiando. El este hombre habla, los errores. No me vengo usted hablar de caballar, Ah, pues Villarona. tú lo estás mintiendo entonces ya. ¿Eh? Tú lo estás mintiendo. No, no, no, está hablando. Sale a defenderse y sale a hablar. Si Luis Sabinader no hubiera salido, ahí está eh, el que no me deja mentir este muchacho. Si no sale y aclara la situación... Viene el populismo, viene la oposición, viene la izquierda, que le tumban la visa. ¿Cómo te estaba todo hablando? El mundo, todo el mundo, todo el mundo. Que tumban la visa, usted dijo. Que estaban tumbando la visa. Entonces, poner la gente loca, no todo el mundo ve televisión. ¿Eh? Hay gente que anda trabajando en la calle, en la guaguita cuando se montan y le dicen, Luis Abinadel, eh, eh, eh, suspendió el aviso de nosotros eh, y, y ahora ¿qué tú vas a hacer Luis Abinadel? Un desgraciado. No, pendejo, esto es que hay que hablarlo, así que necesitamos un presidente que se defienda y salga a hablar. Eso no es que dique, Villalona, porque que si se queda callado, viene la oposición y le mete 200 millones en las redes. Eh, Luis Abinader eh, le cancela la visa a los estudiantes, ponen dos do, do estudiantes llorando haitianos. Viene eh, la fuerza del pueblo por atrás y le mete, no se puede, escúcheme de nuevo, esto es la visa, que le tengo, no puede hacer eso, en mi gobierno nunca, eh, el muerto viviente, el ladrón, el bico, viene y le mete por las redes 300 millones hablando en contra, viene Somos Pueblo y le mete 300 más. Ay, cuando Luis Abinader, ni, ni duerme Luis Abinader, si no me ha hablado. Por eso Luis es no que vaya. el gobierno, eh. y ya para pasar a la pausa, con esto yo digo, el gobierno tiene que tener una visión mucho más amplia cuando vaya a tomar decisiones. Y de la forma de A mí que me, me. hable jefe, porque a mí que decir, que no me hable nadie. Porque decir, y vuelvo y, y lo digo, señores, vuelvo y lo digo. Pero, ya pero para si pasar no, a la si pausa, no ese video, usted se había quedado con esa. No, porque De que, que yo fue lo que suspendieron. Ah. O sea, yo lo vi. Yo lo vi ese video. No, no, usted no estaba diciendo eso. <risa> usted estaba diciendo que la suspendían. Entonces. Si él dice, pausar indefinidamente, y entonces el presidente de la República me dice, ah, no, que es que vamos a hacer una Aclarando, otra forma señor. de renovación. ¿Una aclaración? Aclarando no. el país. La si pausa, se queda callado, vamos la pausa, ¿qué pausa, pasa?